Hola, voy a explicar brevemente la diferencia hay entre la cerveza mau roja que es la 5 estrellas y la clásica que es la verde. Hay tres diferencias principales, la primera es que la clásica, la verde, es más caseosa que la 5 estrellas o roja. La segunda diferencia radica en que la verde tiene menos alcohol, concretamente 4,8, mientras que la roja tiene 5,5. Lo cual, se entiende que la clásica es más apta para consumidores que no estén muy acostumbrados al alcohol, o quieran cuidar algo más su salud. La 5 estrellas tiene más cuerpo, un sabor más intenso, es más ideal para consumidores habituales. La tercera diferencia más importante está relacionada con el precio, pues la roja suele ser más cara. Y bueno esto básicamente lo que diferencia una de otra. Espero que os haya gustado. Un saludo.